La causa de la congestión es que hay demasiados coches en un espacio reducido. Entonces, parece que, si el transporte público saca coches de las calles, el tráfico fluye mejor. O si construimos más espacio vial, también el tráfico fluye mejor. De hecho, 90% de las veces, esto es falso. Imagina los conductores en la vía. Ahora, considera que hay gente que podría manejar. Conductores ocultos Si el tráfico fluyera mejor, estos conductores decidirían usar su coche y el tráfico iría tan lento como al principio.